¿Qué tal, amigo ucraniano, amiga craneana? Qué bueno que nos estás visitando este día. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí conviviendo con la naturaleza en un día increíble. Y hoy te queremos platicar si tú no tomas tus propias decisiones, alguien más las tomará por ti y eso está cañón, porque ah, pues, tú, ¿no? Está. Dice que uno es arquitecto de su propio destino. El hecho de que uno pueda ser capaz de tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias que éstas traiga, es la base del crecimiento humano, ¿no? ¿O ¿Cómo ven ustedes? ¿O qué, ¿o qué piensan? No, pues ya corte, ya doy con todo este pendejo, ya no nos dejó <risa> nada. Pues hay que ver realmente... ¿Cuáles son tus eh, decisiones reales y tus pensamientos reales y tu visión real y, tu, y tus sueños reales? Porque muchas veces esos sueños no son ni siquiera tuyos, son de un sistema que atrás te está diciendo qué debes de hacer, qué tienes que ser, qué tienes que sentir, qué tienes que ah. tener, qué tienes que temer. Y eso es lo difícil, ¿no? Descifrar realmente lo que es tuyo, lo que eres tú. Desde chiquito te dicen, ah, es que tú tienes que ser alguien en la vida. Y la verdad, pues uno nace siendo alguien. Muchas veces estás coaccionado por, por las circunstancias del lugar donde naciste, de la familia en la que creciste y de todo tu entorno. Siempre lo sabes y eso trae problemas de desarrollo humano. El hecho de que muy en el fondo tienes que o quieres hacer algo por todo esto que dices, no por toda la influencia del, del entorno pues no lo haces no y eso crea un conflicto interno no, muy cañón no sacan ¿no? hijos hay mucha gente que no es feliz porque toda su vida le han dicho que tiene que hacer tal o cual y lo hace por cariño a la familia por amor cuánta gente no estudia una carrera o no se mete a trabajar al, al negocio familiar Ajá. porque pues así le han dicho que debe de ser y no son felices sí. y andan repartiendo estiércol todo el tiempo porque una gente frustrada lo único que reparte es la frustración. Sí, no, hoy en día sí. muchas personas que hacen muchas cosas que no son su vocación y eso es su pena. No te dan ¿no? ni chance de pensar, ¿no? De qué, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, porque ya tienes tu destino casi, casi, ¿no? ¿Sí? No tomar la decisión, ¿no? A veces las oportunidades en la vida se dan una vez o dos, que son trascendentes, ¿no? Y es cuando tienes que de decir, bueno, me aviento, no me aviento, pero pues mucha gente no lo hace. Hay una, hay una frase de una educadora dice Lo que pasa es que a la gente le educan para competir, Exacto. no para compartir. Tú quiero que seas, aunque seas barrendero, sí. quiero que seas el mejor barrendero. Sí, sí, sí. Y esa competencia llega a un sinsentido no, en pues la no vida manches, horrendo. Es una, es una pinche piedra ¿Ah, encima, ¿sí es? cabrón. Es una si abrosa, no ¿verdad? haces tal, si no eres el mejor, si no llegas, quítenme esa mamada de encima. Acá, para poder volar, despegar. Cuando en realidad... Tú haces lo que realmente nace desde tu corazón, lo que realmente quieres hacer. Te vuelves una persona muy capaz y buena. Eh, no, no, simplemente no. porque lo disfrutas. Si ya... Vivir tu vida, cuando decides tú vivir tu vida, eres pleno. Exacto. Cuando dejas que todo el mundo te manipule y te haga y te estás... No, te lo diciendo, lo típico cabroncete, sí, que yo conozco no. varios, que se casan con una vieja. Que a huevo tienes que ser así. ¡Es que es un partidazo! Otra sí, esa palabra, sí, partidazo, güey. Partidazo, partidazo los Steelers contra los Cowboys. De, que Roberto haya tomado esa decisión de cambiar de sexo y de bajista con nosotros. Claro, era su, Carlitos. Chingada sí. madre que. Y dijeron, ¿qué estos güeyes están buscando un bajista con chichis, que me las pongo, qué obule. Pero es su decisión. Sí, o sea, es la neta, es la neta. Yo me acuerdo de un pendejo que le decía, pero te has de casar con una que la chingada que es así. No manches, te traiga chingón. Y, y ahí va el pendejo. Los como Land está, dice, dice, dice. Y sí. Y sí. Y acaba con una que lo trae comiendo calabazas. Porque creyó que, que así se iba a controlar, dejar de ser así desmadroso, etcétera, etcétera. Y no manches. Eh, porque se te... vuelve una, una bomba de. Sí. ¿sí? Por... Pues lo es es que repites y lo repites. Ahí viene la frase que dice que la represión del espíritu te lleva a la depresión. Claro, no, claro. Cañón. ¿no? Y lo que creas, ¿lo creas? ¿Por qué hay tanta depresión? Lo que crees tú que tienes que llegar a hacer y la chingada. Ahí está también la competencia, ya no es con dos, tres cabrones, sino con todo el pedo, no, y todo, y las imágenes, o sea, por eso es tan difícil eh, saber qué realmente es tuyo. O sea, simplemente la eso? imagen de una supuesta belleza femenina tiene que ser así, tiene que estar así, tiene, y cuánta gente, pues ya con la boca de lin quedó así por por esas imágenes <risa> falsas de un sistema, <risa> ¿no? <risa> no, o sea, no creo que nadie quiera ser como <risa> Sí, no, no <risa> digo por decirte, ¿no? Pero, eh, ¿cuánto es tuyo, no? O sea, lo, lo difícil es es ver cuántas de esas imágenes cerebrales y de pensamientos son tuyas, y cuántas de esas imágenes son Puestas por un de medio. hecho, hubo, hubo una época cuando estaba he y todos esos que todos los pinches modos los ponían mamados, güey. Así es. Compramos un pinche muñeco de, de Spider-Man que era flaquito, bien mamado, ¿no? Se disparó la compra de esteroides como no mames. Pero sí hay ejemplos de, de, este, de gente que, que piensa y que hace las cosas bien. La señora nunca ha hecho caso de, esas, no, nunca. de, de las figuras de las Barbies y la chingada. Y, <risa> Y ella es feliz con la figura que tiene. Claro, es, ¿sí? es respetable. <risa> bueno, déjenle sus comentarios. Sí, no es cierto, <risa> niños. Es, si, es, si es niño, mira. <risa> Denos muchos likes, mis hijos. Si, si. si no, ¿cómo le hacemos si no nos dan likes? Entonces ya sabes, www.granium.com.mx. Ahí te esperamos. Suscríbete a la página. Suscríbete a la Spotify. Suscríbete al YouTube. A la ¿Qué es eso? Un Spotify. Ah, Spotify. Ay, qué nuevo canal de sexo. Spotify. Y pues ya sabes, nos vemos en la próxima. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Déjanos tus comments y nos vemos en la que sigue. Mórtate más, cuídate bien. Nos vemos craneon el poder de rock.